Campeones de League of Legends en 10 segundos. Anivia Te Si mueras, haces un huevo. Tiene una bola de hielo que explota. Pone una pared. Te revoleo un hielo. Haz un círculo de hielo gigante